Buen día, esta es una prueba rápida de cómo funciona eh, la actualización de, de las islas de parqueo. En este caso tenemos el sensor de isla que detecta la presencia o ausencia eh, de, del vehículo. Entonces en este caso ahí no detecta el vehículo y acá sí lo detecta. Lo puse a una distancia prudencial para poder pues poder eh, poner la mano a medida que él va detectando la ausencia o presencia del, del vehículo pues se va a activar listo esa información la envía por medio de un emisor receptor de radiofrecuencia que es esta antenita se lo envía a un nodo central, este es el nodo central, entonces él está configurado por un canal de transmisión por el cual recibe los datos, como vemos en este momento se está conectando por un cable de red, en este caso hago intranet con un computador y en el computador pues este nodo central eh, le pega a un servicio hecho en, en Go. Este servicio se conecta con este visor web, en este caso cuando le pongo la, la presencia actualiza inmediatamente eh, la presencia o ausencia del parcadero y lo resalta en el mapa. Entonces como vemos acá hay presencia y ahí hay ausencia. Si hago una vista un poquito más general, entonces podemos ver esto. Entonces acá presencia ausencia bueno listo, vamos a mirar un poquito acá el servicio a veces por por mostrar acá en el puerto serial se, se detiene un poco el servicio entonces ahí vemos que está enviando las peticiones muy lentamente va a cerrarlo a ver si funciona un poco más rápido ahí, ahí, madre. Sí. listo, al cerrar entonces la comunicación serial podemos ver que prácticamente de manera inmediata aparece el refresco allá en la pantalla Ver, tin, tin. Prende el LED, inmediatamente prende el, el cuadrito bien en la pantalla. Vamos a acercarlo otro poquito para que se vea la diferencia. Y ahora sí. Listo. Detecta la presencia o ausencia de los vehículos. Cada uno de estos sensores de isla. Tiene un identificador, entonces a medida de que el vehículo que está en tal isla de parqueo se refresque, pues otros cuadros se irán refrescando. Entonces presencia y ausencia de vehículos. Gracias.